Cada año Doñana recibe la visita de miles de escolares que acuden a este espacio natural para vivir la experiencia de involucrarse y formar parte durante unas horas de este espacio natural inigualable. Para nosotros es muy importante, importantísimo, educar a la población, educar a, a los chavales. Es nuestro futuro. Si no les enseñamos eh, por dónde deben de andar, qué es lo que más o menos, cuáles son las directrices que tienen que seguir, es muy complicado que ellos después lo puedan asimilar y ser nuestros gobernantes y nuestros dirigentes y nuestros mayores el día de mañana, respetando el ambiente y, y el sitio que les rodea. La visita es integrarse en el medio. Vamos a integrarnos en el medio de tal forma que vamos a ser uno más intentando no dejar huella, no dejar rastro igual como un animal más. ¿eh? ...entonces lo que intentamos es mmm, distinguir... ...los animales que hay en el sitio... ¿eh? ...la fauna, la flora... ¿eh? Y, y, ...y principalmente hoy es observarla... ...es una actividad de observación... ...y de acercamiento hacia, hacia esa fauna y hacia esa flora. La educación es una pieza clave... ...para los colegios del entorno de Doñana. Se acerca a los chavales al conocimiento de Doñana... Que lo que no se ve... En... ...no se valora luego... ...si no ellos no vienen aquí y están in situ... ...y están viendo toda la problemática que hay en el momento... ...y toda la belleza de este paisaje... ...luego no sienten como suyo... ...entonces lo que se ve desde cerca... ...se siente un poco más como nuestro ¿no? Doñana es más... ...Junta de Andalucía.